En hiperlimpieza podrá encontrar una selección de bolsas de polietileno con autocierre y bandas para escritura. Son transparentes, las bandas son blancas y están disponibles en diferentes tamaños. El polietileno es un material plástico, altamente resistente, duradero e inocuo frente a alimentos. Estas bolsas poseen un autocierre conservando así de forma segura los productos. Su principal característica es tener bandas horizontales para escribir, lo que las hace ideales para su almacenaje en la industria alimentaria, laboratorios, farmacéuticas y oficinas. Podrá adquirir cajas completas de bolsas con un descuento especial.